siente siéntate, siéntate en la ponte en una posición agradable eh, cómoda The up body centered, el cuerpo está centrado up up right. y erguido para suspendido Oh, chin in. Retrae el mentón. Look straight forward. Mira directo hacia el frente. Relax the eyes. Relaja los ojos. La mente se enfoca en el punto. Back, traemos la visión al interior. Mm -hmm. Close eyes, cerramos There's los me... ojos. The eyes close, los ojos cerrados. But the mind y la mente continúa hacia el interior de la cabeza. The ears, hearing within, Los ojos escuchan al interior, el centro de la cabeza. Center of the head, El centro de la cabeza inside, empty, inside, empty, es vacío, empty, not empty. pero no vacío. Son, quiere decir, relajados en chino. Desde el centro de la cabeza nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Oh. Relajamos la cabeza. Relajamos el cuello. Relajamos los hombros. Y los homóplatos. Relax the arms. Relajamos los brazos, arms and the fingers. las manos y los dedos. Relajamos el pecho. Y la espalda alta. Relajamos el abdomen y la espalda baja. Inside. The organs are totally relaxed. en el interior los órganos están totalmente relajados so... So... Relajamos. Inside empty. <coughs> El interior está vacío, pero no vacío. Vacío el interior. Relaja las caderas. Piernas, pies y dedos de los pies. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos. Un aguacabi. Llemos. The body forward and the back core. Desde the suavemente balanceamos adelante y atrás. Feel the chi around the whole body. Sentimos el chi alrededor de todo el cuerpo. With your chi feel. It's your room. En tu It's your house con together. tu campo de chi, con tu habitación, right. con tu casa, todo juntos. Like Como si estuviéramos en el agua pura, en el océano puro. El chi puro alrededor de todo el cuerpo. Podemos sentir que el chi muy potente conecta con el interior del cuerpo a través de todos los espacios: la piel, músculos, órganos, al interior de los órganos y a los huesos. Todo se funde en una unidad. ¿Sí? Expand la mente el ti, se expande city. hacia afuera yeah, it's your village, your town, your city, a través de tu casa tu country, ciudad tu país everyone in all the world Alrededor de todo el mundo. We are together, gently, rock the body forward and uh, backward. Suavemente rotamos el cuerpo. Hacia adelante y hacia atrás. Balanceamos. Estamos en diferentes países, ciudades. Pero nuestro Iyuan nos conecta El Chi puro nos conecta juntos. Nosotros somos uno. Somos un solo campo de Chi. nosotros somos una mente, un pensamiento, una sensación somos un poderoso campo de chi y nuestro campo de chi está alrededor de nosotros Nosotros somos una familia. Sea, empty, empty. El chifur vacío, pero no vacío. Relaje. vacío, todo el cuerpo vacío, piel, músculos, huesos, todo se transforma en chi. Expand out el en se expande en afuera, en el cielo azul, en el universo, muy lejos, muy lejos. We're empty space, in empty space, in an empty empty empty Poco a poco nos damos cuenta que, que, que no es realmente vacío, sino que es muy puro y también alrededor. Todo es chi. It's pure Chi from Este chipuro Comes al pure interior desde todas from all el chipuro back. del universo. direction. Comes from all direction. Comes from all direction. Comes Inside. Y viene al interior de la habitación. Al interior de todo el cuerpo. Relajamos. Abrimos la mente, eh? Far away. y yo en ti va muy In lejos en el cielo azul, universe. en el profundo universo. Ah, suavemente balanceamos adelante y atrás desde Pai Hui. Estamos en el océano de Chi. El Chi puro está, está en torno a nosotros y conecta profundamente con el interior. Cada cero, con cada, cada célula chi, y cada, cada célula se vuelve. Chi se vuelve vacía. The whole body, Todo el cuerpo está completamente relajado. relajado Oh. With pure come back. Ese chipuro oh, viene. Direction desde todas las direcciones. Viene al interior de todo el cuerpo. El interior es un espacio vacío. Muy grande, muy sutil, vacío, pero no vacío. It's el chi es abundante. Sí. Si. Abundant. El chi es abundante. Vea que el O de To in front of the chest. Vamos a sostener una bola de chi frente al pecho. Chi si alguien quiere, la puede poner frente like al abdomen. Whole body. La mente se conecta y todo el cuerpo se vuelve uno like con la bola de chi, como si fuera una gran bola de chi. Vacío no, no, no, empty inside, pero no vacío el interior. Ah, so, so, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, It's the whole body open up. Desde todo el cuerpo se abre al cielo azul al universo. Todo es chi. El chi puro y el cielo azul vienen al interior. Muy profundamente en el At interior the the space. En el interior está en un estado vacío oh, Todo es sí. Ay abrir totalmente relajado Nos abrimos muy lejos. Vacío inside. el interior. If empty inside, gradually we can feel the pure It's very easier go through. Cuando estamos vacío en el interior, podemos darnos cuenta deep. que el chi entra profundamente con mucha facilidad and en so el interior a los diferentes órganos, oh. huesos. Todo el chi del cuerpo está completamente abierto. Muy grande, inmensa es la bola de chi. El chipuro viene al interior desde el universo. El chipuro va a través de la piel, de los músculos, profundamente en el interior. En el interior vacío se abre. Huesos. Todo es che. Totalmente abierto. Oh. I. Oh. oh. oh. todos chilenos oh. oh. oh. vacío design. el interior Bye. oh. Open the clothes by yourself. Vamos a hacer abrir y cerrar por cada, cada uno por sí mismo forget yourself. y poco a poco olvídate Grinchy de ti yourself. mismo, vacío, no, skin. no hay piel, no, no hay músculos, no no hay huesos. No, Everything becomes todo se vuelve chi, vacío. Boost in the universe. conectamos just con el chivo y el universo state. es un estado de in all of world. es energía pura en todo el mundo en todo el universo so es una unicidad See in anywhere, still there. The chi in todas partes. Empty, vacío. But not empty space. Pero, no vacío. Es el estado de vacío, pero no vacío. If your mind empty, come back. La mente with el pure ti, chi together, viene al interior back. y el chi puro viene al interior. Empty yourself. Tú estás vacío. You're body. Everything becomes chi. En la mente Became todo everything. es muy claro y todo se vuelve chi. The pure through the whole body. El chipuro va a través de todo el cuerpo. Through the entire. A todas partes. Empty yourself. Empty Estás the body. Estás vacío cuerpo vacío no tiene realmente un significado. En nuestro marco de referencia nos olvidamos de todo, olvidamos problemas, enfermedades, olvidamos el the hospital. Olvidamos a los doctores y oh. olvidamos a los mosquitos. Toda la información Chiquit. cambia. Forget everything. Olvidamos todo. No everything chi. En la teoría de Chinen con todo es chi. So we just uh, with the simple movements open and close. Así que our el movimiento de abrir and y cerrar, our and together to open. Fundimos y and, and the close in ese abrir y Inside, she naturally will with our mind, our unity open. Naturalmente el Chi interno y la nuestra mente y yuanti se abren y conectan con el Chi puro en todo el mundo. No, chi with chi come back. Sentimos que nuestra mente, el ti y el Chi yu vienen al interior. Reuniéndolo en el interior. Como agua pura. Va a través de todo el interior del cuerpo, profundamente. Nuestro cuerpo está completamente abierto. It's easier through, y fácilmente, el chi va profundamente al interior. A inside. El bienestar está en el interior. Empty inside. Todo el interior vacío. You can feel, poco a poco open, Sentimos que cuando abrimos Inside Chi with your mind open. Sientes que se abre el Chi en el interior y la mente también se, se abre the blue sky and the universe. Conectando con el cielo oh, azul chi. y el universo Todo es Chi puro Reunimos el Chi hacia nosotros, from all directions, through de directions, from hacia el interior de muy, muy profundo cada vez. Lo puedes sentir la piel, los músculos pueden sentirlo, también los huesos y los órganos. El chi en los pulmones y el corazón es abundante. Ourself like chi body, open Todo tu and close. propio cuerpo closed. de chi abre y cierra. Nuestro cuerpo de chi. The pure chi again, again, again wash my whole body. Se expande outside, en el universo inside, y luego viene profundamente al interior, a todas partes. Todo está claro, limpio y brillante. Todo el cuerpo es abundante, es abundante en Chi. Totalmente relajados, relajados. relajados enjoying the pure chi. Disfrutando del chipuro. Disfrutando del chipuro. Wash our whole body. Disfrutando del chip puro, lavando Clear, todo nuestro cuerpo, clean the limpio, claro y brillante, Clear, clean the limpio, claro y brillante, todo el interior, Clear, es esa buena información, clean and claro, limpio y brillante, buena información, in our mind, Entro en tu mente y en el marco de referencia. Claro, limpio y brillante. Todo está bien. Cambia la información. Cambia la información. Claro, limpio y brillante. Y todo se vuelve limpio. for ourselves each thought it's good para ti each thought is good no worry no hay preocupación no hay algo malo. no hay algo triste no hay rabia Toda la mente solo es clara, limpia y brillante, cada pensamiento es bueno. Pure mind, pure yi With pure chi, con el puro, With our pure whole body. With pure whole body. With pure whole body. With so pure body. body. pure Shen es nuestro ojo anti, Jin es cuerpo, Chi es Chi. Body Chi or pure. El Chi corporal y la mente, el ojo anti, todo es puro, Chi puro, pura energía. Está brillante, claro, y puro, limpio. Sí, es abundante. Kai. Kai. Kai. She is abundant. Oh, it's good. Todo está bien. Okay. Ay. Ay. Oh. If inside chi is abundant, there are different systems. Ay, she is abundant. Los diferentes sistemas están cada vez mejores. Todas las funciones son normales. Las funciones son normales. Todo está bien. El, cuerpo, el chi es abundante en todo el cuerpo. Bien, okay, en ahora, imagina, en frente de una persona, una persona de chi, chi tiene cuerpo de chi, in front of you. está en frente a nosotros, de pie. We are together Juntos. with this Chi body, Chi body. Todos, Todos estamos con esa persona clocks. de the haciendo abrir y cerrar. the the From Chikuro, desde el universo Go inside. viene al interior Chibani, inside. al interior de la persona de Chi el interior Qi se vuelve claro, limpio y uh, abundante friends, teachers, todos los amigos del chikun, maestros, oh. profesores Abrimos y cerramos y enviamos Chi desde el universo the clear, a través clear de blind. todas partes, claro, limpio I, y brillante. I, I, I, desde Through todas direcciones, a través de todo el Push cuerpo. Inside, clear, clear in the el the interior arms. es claro, limpio y brillante. Come Come todo se ha vuelto chi, se ha vuelto vacío. Cry. Cry. Como algo profundamente okay. en el interior, okay. una vez okay. y otra vez y otra vez. Limpio, claro gold. y brillante, todo Ay. está bien. Ay. Oh. Ay. El chipuro lava y Different limpia todos los diferentes organs. sistemas, órganos, clear, cada célula clara, limpia y brillante, oh, todo está bien. El Chi puro, desde la cima de la cabeza, desde Pai Hui, se vierte en todo el cuerpo como agua pura, a través de clear, todo clear, el cuerpo, a todas partes, claro, chi limpio y brillante. El Chi es abundante. El Chi es abundante. All Todos los sistemas están bien. No. Las funciones Action. normales. No funciones normales. Calla. Ja. Ja. Ja. Ja. De forma y eti se G expande. Por expand en todo el cuerpo de chi alrededor de todo el mundo. Oh, se right. expande. Yes. Yo, Zero. O para ti. Por ti mismo. Ay. A todo el cuarto. Oh. el chi es abundante Ahí. abriéndote abriéndote hacia afuera hacia en el cielo azul en el universo abriendo Elevamos el chin. Oh, the friends, teachers, master, Todos together. los amigos del chikun, profesores, jang, maestros, juntos. Elevamos el chin. Hey, to the blue sky, to en the el cielo azul, en el universo. Vertemos el chin. Like like a pure water. Como agua pura. Wash inside lavando self. el interior de ti mismo, el clear, exterior, el interior, in claro, limpio, clear, in claro, limpio, oh, brillante. Claro, limpio, brillante. Todo está bien. Continuamos bajando, wash, vertiendo, wash, lavando. Todo, clear, claro, clean, limpio, blind. brillante hasta los pies y los dedos de los pies the whole body. relajamos todo el cuerpo the up. elevamos el chi son millones de manos juntas elevando el chi este chi puro Vertemos. Son millones y millones de manos de nuestro cuerpo enviando chi al interior, vertiendo el chi. El interior es vacío. Claro, limpio y brillante. Cada célula clara, limpia y brillante. Como agua pura. Todo está bien. A través de todo el cuerpo. Relajamos. Elevamos el chi, sí. sí. vertemos el poderoso chi, vertemos. El chi es abundante. Y elevamos el chi. Vertemos el chi. profundamente en el interior, profundamente en el interior, en el interior de la piel, músculos, órganos, a nivel de tu chi, cubrimos y enviamos chi al tantien inferior. Separamos las manos. Chi from the universe. Push back. Of chi. Pure Chi. Come back. Ahí traemos el Chi puro del universo al interior. Chi, come back. Sentimos el Chi viniendo al interior. Hands, Cubrimos el ombligo. Chi. Nutrimos el Chi. Just the awareness. Empty. Inferior. También. Sentimos el vacío en el tanti inferior. Qi is Abundante. Send uh, good information. Enviamos buena himself. información. Cada uno a sí mismo. If, uh, self has enough Qi, Suficiente chi, si no, se no disuelven sí. las enfermedades, thought, is good. cuando tu mente está bien, If cada I pensamiento am, es bueno, be todo better. se vuelve bien, en buen estado, y mejora, y mejorando. Each thought, is good cada pensamiento se convierte en buena información. And uh, family, enviamos for your friends, buena información a la familia, a los amigos, for your city, para for your nuestra country. ciudad, para nuestro país. Okay, the hands Muy bien, separamos las manos. To a los lados. Abrimos los ojos. Despacio. Hola. Hola. Thank you, teacher Chupin.